de Dios camino pueblo de dios camina pueblo de Dios camina pueblo de dios Pueblale nueva alianza en la nueva martes de la segunda semana de cuaresma del Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículo del 1 al 12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 ensancha las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra le llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús dirige la palabra a los discípulos y al pueblo para denunciar la conducta de los escribas y fariseos, y prevenir a los discípulos para que no se dejen contaminar. Ellos han ocupado la cátedra de Moisés. Este es el lugar donde los profetas se sentaban a enseñar, según aparece en Deuteronomio 18, versículo 15 y 18. Este es símbolo de la tradición judía, desde donde se daban las leyes que el pueblo asumía como mandadas por Dios, fue usurpado por los poderosos, para poder acomodar las normas a su antojo. Jesús desenmascara la hipocresía de escribas y fariseos que hablan pero no cumplen, que son exigentes para los demás y permisivos para consigo mismo, que todo lo hacen para recibir las alabanzas de la gente y andan buscando los primeros puestos. Jesús les acusa de intransigentes, de vanidosos, de contentarse con las formas exteriores para quedar bien, pero sin coherencia interior. Jesús quiere que en los suyos la actitud contraria, el primero entre ustedes será su servidor, dice Jesús. Como él mismo que no viene a ser servido, sino a servir y dar la vida por los demás. Cuando se trata del seguimiento de Cristo, todos tenemos nuestras propias incoherencias. Sin embargo, esta incoherencia entre la palabra y el ejemplo se hace mucho más evidente cuando quien enseña se considera a sí mismo como un modelo a seguir. Este fue el error de los fariseos a los que Jesús denuncia en el Evangelio. Ellos creían que sus vidas eran intachables y que podían señalar con altivez los errores y pecados ajenes. El reproche de Jesús es un llamado este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo.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 como padre, profesores, animadores, pastores. Apliquémonos en concreto la dura advertencia de Jesús a los fariseos, que eran unos catedráticos a la hora de explicar cosas, pero ellos no las cumplían. La hipocresía puede ser precisamente el pecado de los buenos, entre comillas. Nos resulta fácil hablar Explicar a los demás y luego corremos el peligro de que nuestra conducta esté muy lejos de lo que explicamos. Podría decir Jesús de nosotros, los que hablamos a los demás en la catequesis, en la comunidad parroquial, en, en la escuela, en la familia. Hagan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué hay de fariseos en nosotros? Nos conformamos con la apariencia exterior. Somos exigentes con los demás y tolerantes con nosotros mismos. Nos gusta decir palabras bonitas y luego resulta que no corresponde a nuestras obras. Buscamos la alabanza de los demás y los primeros puestos. Que el Señor los bendiga. Camina,